El lírico Yerjan. Buenos, buenos días, buenos días a todo el equipo el desde mañana, buenos <risa> días al <el risa> equipo de producción y buenos días a toda la gente que nos ve a través de Telenor Canal 10 y de telenor.com.de Yo te voy a hacer, yo, me te, encuentro voy, aquí yo te voy a dar una sopa, en el día de, hoy una sopa porque, de libro para que, para que tú veas si, me encuentro si se, se puede en abrevar este en equipo, los libros o no. No saben quién es el lírico. <risa> No hombre, ¿quién, quién es lírico. No saben quién es lírico. Atención joven. Aquí no que saben que quién es lírico. Carolina, ¿tú sabes quién Primero es lírico? Primero no, es que la lírica Primero es que la lírica ese llamado no lírico no hace objeto de no la lírica No importa. Yo conecto con un sector <risa> importante <risa> de la sociedad. <risa> Olvídate de eso. porque ellos lo que hablan, ellos lo que hablan es un código que la sociedad, por ejemplo, los jóvenes entienden. Sócrates, jóvenes ¿quién es el lírico? Dios, Sócrates. Pero, el pero los jóvenes son mayoría. ¿Quién es lírico? ¿Qué, qué, lírico, ¿Qué inside, yo quisiera que me pongan un libro de la canción de lírico. La tienen Odio. por ahí, lírico en la casa. Ustedes usted saben esa ¿lírico baila. Es lírico en la casa. <risas> ven, eso eso es música. Cámara. Ese es un artista. Pero eso es lo que le gusta a la juventud. Oye, la, la verdad, la verdad que, que, que, que tu nivel de conocimiento... Vivo, eh, eh, es, eh, es que eso no tiene que ver con, con, con mi nivel de conocimiento. Pero eso claro, lo que está eso tiene que, que ver con, con baja, el baja, nivel lo de conocimiento artístico gente, me me ponen, que, no digo que, que tú no, tienes. No, lo que pasa es que esos son muchachos del género de embo. Eh, que están conectando con la sociedad juvenil y que... la antigua ¿qué podemos, tú sabes cómo, qué, cómo qué ¿qué hacen esos discos? tú sabes cómo ve a una hacen? discoteca la antigua óyeme óyeme déjame hablar tú sabes cómo lo hacen <risa> cómo tú sabes más que yo de eso porque tú no sabes mira me estás ¿Cómo? ¿Cómo? Es, eso es eso, hay que eso decir. es una eso es, esa música la venden ellos la compran ahí no hay ninguna producción ahí no hay ninguna ni, cerebro pero es ni que a los jóvenes pero no, no vi, les importa ni la ni producción Ay, mira favor, independientemente ya, de, de todo esto de que sea Sí, gracias Chamo, Ahí Independientemente no de que lírico, sea con... lírico, expresión literaria sí. que ex, Trata de expresar un sentimiento Y de motivar a ello Pero él no sabía que el lírico Lírico no a la casa No estaba podemos preso, a la realidad que se está viviendo en Lo que tiene que ver con el consumo de la música urbana en la juventud O sea, es, eh, es decir Por ejemplo, ustedes no lo conocen, no escuchan esto pero no hay un joven eh, yo, yo No hay un joven Que no conozca o que no consuma esta música es una influencia Marianela, muy Marianela, fuerte Marianela, Marianela, La sí, que, que están teniendo sí, los sí, artistas oye, urbanos Esos artistas urbanos son tan, son tan incapaces Que ni siquiera aprovechan eso, eso Para tratar temas importantes de una sociedad Que en este momento está en una situación Y que, esos que muchachos salen del barrio que les importa Pero favor, Esos muchachos lo hay que te es están que se... diciendo Lo que pasa en el barrio Cómo se vive no, en el no barrio Nosotros Mira. no vivimos en ¿Y el y barrio qué dice él cuando dice Marianela, Marianela? Sí, Marianela. Tú sabes lo que significa Tú sabes lo que significa Que está mareado Tú sabes de qué eso es lo que se vive en el barrio. Pero mira, pero no podemos. Pero, pero no resalte eso, resalta otros valores. ¿Pero Aprovecha qué? eso. ¿Y qué tú quieres que los otros Vamos a obviarlo a ellos porque son del barrio. Porque yo no son les estoy guau No, no, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Qué vaina. No, pero Mira, verdad, eh, eh, me sumo pero no, no, a, a esa partecita que dice Amado, de que no utilizan esos música. medios o esa conexión que tienen con miles y oh, miles de jóvenes dominicanos para usarlo de manera positiva. Realmente son influencia y son influencia real y verdadera. O sea, tú a los niños, los Mira muchachitos, ahí. en sus WhatsApp, en sus Instagram, es con esa música, es con, sí. esa, con esos llamados artistas que se identifican y que ellos entienden que los representa Y a propósito del Día Internacional de la Mujer, yo pensaba esta mañana o anoche, decía, bueno... Pero no veo a ninguna de estas artistas urbanas, famosas, aunque Sócrates, Francis, Fulvio y Amado no la conozcan, son famosas porque claro. se conocen y se conocen mucho en República Dominicana. ¿Y quiénes son los que los conocen? Uno de los eh, segmentos más importantes de un país, de una población, la juventud. Yo la conozco, Carmen. Son con mayoría. Que son, que son mayoría, mayoría y que tienen un rol importantísimo. Yo la, buenos días. la conozco, pero A buenas. La buenas, buenos días, adelante. Adelante, hermano otro tema ahora mismo de más importancia no es... llegó Yeyan amigo que podemos hacer ah pero ¿y ¿qué usted quiere porque el llegó tema a usted no le conviene llegó llegó y lo quiere Llega. cambiar Ay, porque no le, no le interesa muchísimos jóvenes le está interesando muchachos que no, no saben bien lo que están haciendo gracias por su llamada gracias. ¿no? Ah, pero, que, que pasó pero son pero son parte de la sociedad ¿Qué, ¿Qué trascendencia tuvo? Estamos en el tema de Carolina. Vamos pero, a escucharla y luego ustedes interactúan. Pero creo sobre que me parece tema. que es un tema eh, muy interesante. Sí, interesante. no, no, no aunque, yo no lo voy a tratar. No lo, aquí. no lo voy a tratar, okay. pero no se puede obviar y no lo podemos hacer de lado sí. que es sí. una realidad de que hay miles y miles de jóvenes que consumen esa música, que se, se identifican con esa okay. gente. Mira, y... se paró, se, se, se paró. No, no pero eso no es nada. Se, se fue, se fue Sócrates, porque los temas de la juventud no le interesan. Yo le voy a preguntar porque creo que es así la comida mira, mira. mira le se van bueno las hijas tuyas Francis yo creo que no están acá si sí, a ver si escuchan voz no, los ¿sí? de Fulvio las sí. tuyas no, no claro que usted escucha, en el bow, cuando es cuando van a la, no, no, la no, discoteca no, no, eso es lo que baila no lo y lo que quieren escuchar es lo que esos tigres le dicen a lo mío le gusta, que los míos les gusta a los lo míos le gusta tú. la bachata no, oye mira, el problema presentar. lo tengo yo que el mío oye una jerigosa no, no, no, así no, y en inglés no, no, no, no, no, no, sabe usted no, lo que está diciendo mira oiga qué pregúntale si va a la discoteca Mira si no baila Marianela de lírico los bailan. Claro que lo bailan. Vamos a es presentar. Quiero presentar algunos de los puntos más relevantes ah. que presentó o que los Vamos a tener una llamadita. Sí, vamos a tomarla. Aló, buenos días. Aló. Adelante. Sí. Adelante, caballero. Sí, Francisco Alberto. Saludos, Francisco. Adelante. Mira, respecto al tema de la música urbana. Eso es una realidad social terrible. Cara. Adelante. Yo quiero decir? Ajá. Yo viví aquellos tiempos. Ajá. La juventud en aquellos tiempos, era... la, la juventud no, no conocía esa música. Y no había tanta corrupción. Mm. Segundo, está bien que esos músicos, esos, esos muchachos se están buscando su comida. Pero en el fondo, en el cerebro, no tiene esa música, no tiene letra, no tiene sentido. Porque es una... es, es que ellos le meten. Y atrás de esa música se están moviendo muchas cosas raras. Por eso es que la juventud ahora no quiere estudiar. Lo que quiere es lo fácil. Desde que oyen esa música, creen que, que el dinero está en, en la calle, que, que, que se va a hallar en la calle. No, se le importa una como la otra, tener mujeres, tener hijos. Lo que piensan en esa música, en la juca, eso es lo que trae mucha corrupción a la vez, en este tiempo, moderno. Gracias por su Muchas llamada, gracias. muy amable. Él bueno, dice, Carolina Carolina. tiene Vamos. unos aspectos interesantes, mm. que detrás de la música mm. se promueven otras cosas. Claro, lo que dijo Yerian es mar, y, marianela. Marianela, sí, y, y, eso es marihuana. Y la verdad es que como, como una realidad social, sí. tenemos que tenerla... Al pendiente para poder. Marianera en la casa, fumando marihuana. En ¿Tú su conoces a Marianela antes? Yo creo no que. que porque él, que él se lo le lo está buscando no, cuando tú, dice tú, tú, la no, amigo, derecho a la no, no, la no, no, no, Es precisamente, es precisamente ¿no? para que entendamos cuáles cosas son nocivas y cuáles no. Tenemos otra llamada, buenas. Adelante. Por favor, baja. Por favor, Por favor, Ok. Adelante, buenos días. hola Buenos días, adelante. Buenos días. Adelante, por favor. No, yo le iba a dar a... Al la, la, la amigo que está en el panel, que está defendiendo sí. la música urbana. ¿Sí? ¿Usted no se dan cuenta que el amigo tiene una enfermedad de mucho? ¿no? Esa enfermedad se llama la ignorancia. Se llama la ignorancia, la ignorancia. ignorancia. ignorancia. Pero yo creo que es a, Gracias a ti que por te lo está diciendo. Es a mí amable. que me lo está diciendo. ¿Le compro esa? ¿Soy ignorante? No, no, él se refería al... O, a, al, o al amigo... A, al, sí, al, al músico. La que te... No, no sé. Mire, eh, Llame de nuevo y diga quién te refería. Pero si es a mí, yo se la compro. Yo soy un ignorante. Eh, ya lo decían... No gran científico. Pero son que experiencia que vive la República Dominicana son experiencias sociales que se están dando en la... Eh, se están replicando en la sociedad. Y yo entiendo que son necesarias para su evaluación y poder claro. tener una idea cómo superar. Francis, y de y la, y la Nueva Escuela, ¿qué son? No, esa es la, única, la única canción aquí, que le, me gusta. Aquí, aquí ponemos la música de la Nueva Escuela para la. La única jóvenes. canción. Mira, que, yo quiero aprender el código. Vamos a escuchar Carolina. No. ¿Sí? A